Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial Para el día de hoy les voy a explicar cómo eliminarle el fondo a una imagen y luego colocar texto alrededor de esta en Corel Draw Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de hacer lo que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla Empecemos Lo primero que haré será importar una imagen desde el menú Archivo Importar y luego con la herramienta de pluma vamos a trazar el contorno de estos edificios en la parte de arriba y en la descripción les dejo un link donde explico cómo utilizar esta herramienta en Corel voy a empezar desde la parte de afuera obviamente no lo voy a hacer tan perfecto para para no demorarme tanto y por razones de tiempo Y cierro acá la forma con la pluma. Si quieren le pueden colocar cualquier color de relleno. No importa. Luego tomo la herramienta de selección. Y luego me voy al menú objeto y le voy a decir... Power Clip. Ahí les dejo un video tutorial donde explico cómo utilizar el Power Clip en Corel Draw. Y le voy a decir colocar dentro de marco. Con la imagen seleccionada me paro sobre la silueta y ahí lo tenemos. Voy a quitarle el trazado, el filete al, al, a la silueta y luego voy a tomar la herramienta de texto. Y voy a hacer una caja de texto más o menos así. Y ustedes van a colocarle ahí el texto que ustedes quieran. Yo ya había copiado un texto de prueba. Lo voy a pegar varias veces. Voy a tomar la caja hasta el final. Voy a hacer que la caja llegue más o menos hasta acá. Y ahí está. Luego de esto voy a seleccionar la, la imagen silueteada dentro del Power Clip. Y en la parte de arriba de Corel, en esta barra de herramientas, aparece esta opción que se llama Ajustar texto. Desde acá yo le puedo decir a Corel que me coloque el texto como yo quiera alrededor de una silueta o de cualquier objeto. Digamos texto alrededor, lo voy a dejar ahí. Y desde acá... Puedo decidir qué espacio debe haber entre el texto y la silueta de la imagen. Le he dado clic y ya ha quedado así. Luego, si ustedes quieren, pueden seleccionar la caja de texto y... Si quieren pueden justificar completamente o forzarla, ustedes como quieran. Ya es algo, ya es un gusto personal de cómo ustedes decidan hacerlo y ya lo tenemos. Y ahí está. Bueno amigas y amigos del Rincón rincongrafico.com, espero que este video tutorial les haya gustado y sea de su ayuda.